las condiciones, ¿no es cierto? Que tiene el, el país y lo veíamos ayer en, la, en, una, en una comisión donde hemos tenido terremotos, aluviones, temblores, eh, donde hemos tenido tsunami, ¿no es cierto? Y esto, este incendio, ¿no es cierto? Que ha sido un, un mega incendio. Yo creo que sin duda una de las prioridades que tiene que tener el país es cómo vamos reforzando la institucionalidad, modificando lo que hay que modificar, pero al mismo tiempo algo que para nosotros es muy básico es la coordinación de los distintos servicios que tienen que ver con la emergencia. Primero, eh, el, de, el de asumir, ¿no es cierto?, que la prevención es una de las cosas más importantes que nosotros tenemos que hacer. Y, y en eso lo que nos acaba de hablar el subsecretario, por ejemplo, del interior, de poder tener un mapa de riesgo que nos permita definir en conjunto con la población, estos son los lugares, ¿no es cierto?, donde nosotros podemos tener los puntos críticos del país en los diferentes tipos, ¿no es cierto?, de, de catástrofe o de emergencia. En cómo preparamos a la ciudadanía también, ¿no es cierto?, para enfrentar lo que tiene que ver con el miedo, ¿ah?, ¿eh? Con, con, con el pánico que se produce cuando está este, este, alguna de estas catástrofes, es que nosotros podamos definir no cierto? cuáles son los lugares donde... Eh, podemos acudir en el minuto que exista a, a algún riesgo pero además, ¿cuál es la coordinación que deberíamos tener entre los servicios públicos? o sea, no solo la ONEMI ¿eh? que es la central, sino estamos hablando ¿qué es lo que pasa con salud? ¿no es cierto? ¿qué es lo que pasa con, con vialidad en el tema de la conectividad? ¿qué es lo que pasa con transporte? ¿qué es lo que pasa con telecomunicaciones? etcétera, entonces yo creo que en eso es lo que tenemos que ir, eh, ir avanzando y, y, y tener una institucionalidad que sea flexible para los distintos, para los distintos para los distintos eventos. Yo creo que hemos aprendido a partir del 2010 lo que tuvo que ver con el terremoto, sin duda. Todos los estándares de construcción se subieron, eh, lo que tuvo que ver el terremoto con el tsunami, eh, todo lo, los, de alguna manera la preparación que ha tenido la ciudadanía, los autocuidados que hay que tener en el minuto también que son, que son importantes. Pero yo creo que la institucionalidad tenemos que buscar la fórmula de cómo reforzarla, de cómo hacer una coordinación mucho más sustentable. Lo que nos preocupaba era, por ejemplo, de, de cómo tú vas trabajando la, las ciudades, tanto lo, o las localidades urbanas, urbanas o rurales, primero, es que nosotros determinemos dónde puede crecer una ciudad y dónde no lo puede hacer. ¿no? Eh, eh, dónde tenemos los riesgos pero además por qué se causan esos riesgos, por ejemplo el tema de los aluviones, qué pasa con los ríos arriba, qué pasa no es cierto, con con las defensas fluviales, si las defensas fluviales son las que hoy día tenemos, tenemos que pensar en defensas fluviales biológicas. O sea, yo creo que hoy día deberíamos sentarnos a conversar. ¿Ah? se están a conversar qué es lo que está pasando al interior de nuestras ciudades y cómo vamos tomando iniciativas que hoy día tienen otros países, pero al mismo tiempo nuestras propias iniciativas, y que además las regiones se vayan empoderando de esto. ¿ah? No es posible que, que vengan como delegados, entonces, teniendo una capacidad humana que conoce los problemas y que lo que necesita es empoderarse y tomar las decisiones.